el Ministerio de Economía envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para incrementar en 70 millones de bolivianos el presupuesto de la Universidad Pública del Alto UPEA, pese a que los representantes de esa Casa Superior de Estudios rechazaron dicho monto. Hemos enviado esta carta a la Asamblea remitiendo el proyecto de ley de asignación de los 70 millones de bolivianos al presupuesto de la UPEA. En pantalla ustedes ven que este es un artículo 1, donde autorizamos eh, o se autoriza al, al Ministerio de Economía otorgar los 70 millones que nosotros habríamos ofertado. El párrafo 2 del mismo artículo establece que estos 70 millones se sumarán a los 68 millones que nosotros hemos otorgado a esta gestión como subvención ordinaria y haría un monto total de subvención ordinaria de 100 millones. 38 millones de bolivianos. Se precisó que una vez que la Asamblea Legislativa apruebe este proyecto de ley, se procederá a la sanción del Ejecutivo. La UPEA contará con estos recursos que se suman a los 68 millones de bolivianos con los que cuenta actualmente. Eh, nosotros hemos asignado ya estos 70 millones, que era lo que hemos ofertado eh, a partir de, esta, de enviar este proyecto de ley. Y bueno, más allá de esto, nosotros vamos a seguir abiertos al diálogo eh, como les comentaba el, el día de ayer, nosotros eh, esperaríamos la transparencia de los números, el, el uso de, de, de, de recursos por parte de la OPEA para seguir con el, el tema de la, la negociación. ¿no? De aprobarse este proyecto de ley, la Universidad Pública del Alto contará en total con 698 millones de bolivianos. Conozcamos de dónde. El presupuesto de la, de la universidad, eh, si tomamos el, lo que es la... La, eh, la coparticipación que son aproximadamente 138 millones más IDH eh, y más recursos propios estamos hablando de subvención ordinaria estamos hablando que está cerca a los 228 millones aproximadamente y si a eso le sumamos estos 70 millones estaríamos hablando de 298 millones en presupuesto en ingresos que ellos tendrían este año eh, nuevamente a eso hay que sumarle lo que tienen en caja y bancos que aproximadamente son 180 millones y los 222 millones que ellos podrían acceder si es que eh, hacen el trámite de acreditación de sus alumnos. En total de todos esos estamos hablando que se sumaría casi 698 millones de bolivianos en, en eh, que podrían usar ellos. ¿no? Asimismo, se reiteró que se debe realizar una auditoría a la UPEA para garantizar la transparencia de los recursos asignados y que las puertas están abiertas al diálogo siempre y cuando se levanten las medidas de presión.